lindo gesto de Anuel le regala una cadena a una niña quien es su fan o sea, es lindo si se si, si se ve para que fue destinado porque es que va a ser una niña con una cadena no, no, papá. No, o sea, si fue destinado si un si se un regalo, si, si un regalo no, un ¿ok? de sus fans ya o sea desde de, de su ídolo no si ella ya si lo va a vender ¿ok? no ya o sea, ella sea, va yeah, yeah. todo el tiempo la va a encuadrar un ejemplo está loco tú entiendes pues no me diga que si está mal Ay que se ha hecho viral en las redes sociales okay. eh, bueno, bueno. <ríe> y ya. es que pues subió una niña Tarima en un momento en el que estaba dando un concierto en Venezuela y se quitó una de sus cadenas y se la regaló. Ahí vemos el video, uno de los videos que ha circulado en las redes sociales del momento en el que la, el artista urbano pues le regala la cadena que según una información que, li, que vi en las redes sociales, pues está valorada en 8 mil dólares, la cadena que le regaló Anuel AA a la niña. Un viaje, pues, México. <risa> no, no, claro, porque se ve más feo que Anuel saque una manilla de dinero y se lo pase a la niña. Eso lo acaban. Por esto fue un amuleto. No, toma. Ya. El que la saque te cache y de ahí te cachen en gente. No, es que tú quieres bueno no está bien no está bien está, bien. Son un un... Sí, no, visto, está chévere está chévere eh. pero como te digo son son cosas que pueden ser destinados para otro propósito no a, porque a si ellos negocio. la venden tú lo bueno, puedes utilizar la misma claro. paella, exacto, exacto. Pero, pero, de que lo a guardar y a medida que no estiga, su cadena, ah, esa esa claro, cadena va a coger más valor no porque ahora llega localiza a los familiares y hay, y hay gente que se la van a comprar, le van a ofrecer, no, mira, te doy 15 mil, te doy tanto, en la mano mía, esa vale 20 mil al otro día. ¿Me entiendes? Pues porque de Anuel es un artista mundial que pues, dio Dios Dios lo libre, puede morir ahora y ya es una, una leyenda. Una leyenda, ya, una leyenda. Del de, trap, de, de eso de la es la música, así, aunque exacto. no le gusta a mucha gente. Exacto. Pero el lindo gesto de parte de no, mi compadre Anuel la, la oh, gente madre. Y la gente alrededor de una vez empezaban a hacerme, me di que los papás coronamos. La cadena esa niña, eso fue increíble. No, eh, fue un, realmente, como dice Angel, tú pudo tener su, su, su sentido el, el hacer eso. Porque recuerda que muchos de esos conciertos siempre llevan a niños y puede hacer que él haya visto. Y todo tiene un propósito, más en ese país que sabemos las cosas por lo que han pasado y que él a ver a esa niña pues sé que la vio cantando sus canciones, se conmovió y lo más que dijo con lo que más yo sé que puedo alegrarle el momento tanto ella como su familia sería con eso, que sabemos cómo me decía, violan los que valen esa cadena y ya obviamente estaba de parte de la familia de que si lo quiere guardar o quiere utilizarlo para eh, para sus necesidades diarias, pero de parte de Anuel, sea como sea, fue un fue un lindo gesto hacia la niña, hacia su familia, el eh, que él lo pensara, se tomara ese minuto, la viera y la subiera y le diera eh, esa cadena. Y los internautas, por favor, con esos memes, bajen el ching Sabemos de que claramente. Cuando un artista le, le da ese tipo de cosas, sea dinero, sea joyas, a una persona, a una familia que sea de caso recursos o bien humilde de un país que esté pasando por una situación, mayormente obviamente lo van a utilizar para sus necesidades, la gente se pasa demasiado. Y dicen que ahorita la gente que lo ve ahí esperándola fuera esperando ella va a estar en la cadena y de todo, de todo se ve, pero realmente no es el primero ni el último de los artistas que se han eh, hecho eco de esto, de darle esos detalles a sus fans. No, claro, Anuel siempre se ha destacado por tratar bien a, a su fanático. Y eso es algo que lo vamos a seguir viendo, Anuel, complaciendo a su gente, y más cuando va a este tipo de países que eh, en cierta forma están me, en medio en necesidad. Tú sabes que Venezuela no es que, que, que está quedado, pero sabemos cómo están, lo están gestionando allá. Así que yo ustedes saben.